La verdad es que ha sido una reunión muy interesante y además hasta ha durado más de lo que teníamos previsto. En todo caso, bueno, pues yo le he trasladado bueno, pues los lazos culturales, históricos que unen a Navarra con Argentina, le he comentado que es la comunidad donde más eh, navarros eh, exiliados hay, es aquí eh, en Argentina. El trabajo que hemos hecho bueno, pues con las casas navarras aquí pero que yo quería mirar el futuro y que esos lazos históricos y culturales se proyectaran también a construir de cara al futuro, no solo esos lazos culturales, sino que pudiéramos tener lazos y vínculos económicos y de desarrollo que fueran beneficiosos para ambas partes. Es un poco el objetivo de, de la visita que, que estamos haciendo, de, de toda la agenda de visitas en, aquí en Argentina. Eh, hemos estado hablando pues, eh, del tema tecnológico, nosotros tenemos claro que queremos que Navarra sea competitiva por su formación, su talento y su desarrollo eh, tecnológico. Y ahí en el tema de tecnología hay cosas que tenemos en común, de hecho bueno, pues la agenda del consejero tiene mucho que ver con, con esto. Eh, y luego, bueno, pues también hemos estado hablando pues, de hidrógeno verde, del parque eh, de automóvil, hemos estado hablando también de la industria agroalimentaria, de lo que hemos visto en Mendoza con el sector eh, vitivinícola. Pues entendemos que hay lazos que podemos desarrollar y que pueden beneficiar a ambas partes. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.